Un testimonio que fue también contundente eh, y duro en cuanto fue la recepcionista de un hotel que vio absolutamente todo y que inclusive ella dice que se cruza enfrente cuando eh, ve lo que estaba pasando. Y fue, la verdad, impresionante lo que ella comentó, inclusive generó ¿no? eh, impacto su, su testimonio. Si estén de acuerdo, lo, lo compartimos y después seguimos analizando esta quinta jornada de juicio. Yo estoy declarando en el día de hoy porque... Eh, yo o sea vi en la casa o sea no vi pero marqué la casa donde ellos estaban alojados y bueno gracias a eso pudieron hacer el allanamiento porque yo trabajaste? yo trabajo en un hotel que está en la entrada al bosque en Villa Gesell que se llama Intihuasi. y mi trabajo es de noche y bueno, conté la secuencia que me tocó vivir a la madrugada con estos chicos que los vi. Yo no sabía quiénes eran, no sabían sus apellidos, no sabían que habían matado a un chico, no sabía escuchaste nada. ¿Escuchaste algo? Lo único que había escuchado cuando ellos pasaron frente al hotel fue que, que venían de una pelea, que habían le habían pegado a uno entre todos, que todos venían festejando, riéndose de esa situación. ¿Qué era lo que decía Y adelante venía uno solo corriendo de una manera... Muy sacado, muy nervioso. Yo entendí, por lo que vi y escuché en ese momento, que ellos venían festejando porque todos habían participado de la pelea, porque todos se atribuían algo en la... En, no te puedo decir exactamente las palabras, pero ellos venían festejando esa secuencia. ¿Festejando? festejando esa secuencia. Bueno, incluso Sofía, vas a hablar del allanamiento en la casa que alquilaban los chicos allí en Villa Gesell y eh, justamente estos policías que participaron del allanamiento y todo remarcaron ...que en varias ocasiones tuvieron que llamarles la atención porque estaban muy risueños. Claro. Digo, en consonancia con lo que dice este testigo. Sí, y además eh, sostuvieron algunos de los policías que prestaron su testimonio... ...que estuvieron eh, abocados a la tarea de como policía científica ¿no? del allanamiento. Lo que sostenían era que cuando recogían algunos elementos... ...como por ejemplo una zapatilla que estaba bañada en sangre... Eh, ...y le echan la culpa, o en realidad dicen que esa zapatilla le pertenecía a Pablo Ventura... ...este joven que acusaron que no tenía nada que ver sí, y que, que, que estuvo involucrado... Exactamente, que estuvo detenido inclusive eh, sin tener ningún tipo de responsabilidad en este hecho... ...y lo señalaron directamente a él. Y en esto coincidieron varios de los policías, ¿no? Y a quién señalaron a Thompson, a uno de los principales agresores de Fernando Baez Sosa. Que casualmente era el dueño de la zapatilla... Que exacto. era el dueño y que estaba bañada en sangre. Por o sea, los puntinazos que le dio en la cara a Fernando Baezos. Y las patadas, porque lo que decía una criminóloga era que los pulmones de Fernando Baezos estaban llenos de sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de patadas que le efectuaron fue lo que provocó que sus pulmones se llenaran de sangre. La semana que viene va a ser clave porque también van a hablar los peritos y van a hablar... ...quienes eh, hicieron eh, la autopsia, la necropsia... ...esos estudios que se hacen posterior... ...van a ser muy crudos esos relatos... ...porque los padres van a tener que enfrentar... ...más allá de todo lo que han visto esta semana... ...que ha sido muy duro para ellos... ...y lo dicen en las entrevistas... ...sino que la próxima semana que se va a escuchar... ...toda esa parte... Eh, van a ...va a ser muy Van a saber exactamente duro. los daños... ...los daños que tenía su hijo... ...que, sufrió que quizás lo Fernando. saben... ...pero escucharlos nuevamente, repasarlos el dolor que causa, ¿no? Eh, los padres dijeron, vamos a continuar participando en la medida que nos, nos dé nuestro cuerpo, que podamos seguir haciéndolo, porque obviamente que la emoción acá juega mucho y es muy fuerte lo que están viviendo durante estos días. Eh, si les parece, vamos a escuchar a uno de los policías que decía lo siguiente. La mía fue pues más que nada, eh, eh, participo, yo estuve. Eh, hicimos la aprehensión del lugar, hicimos... Un trabajo de investigación y se logró eh, ubicar la casa donde estaban y hacerla. ¿Con qué la se aprensión. encuentran en un primer momento cuando llegan? No, ellos estaban durmiendo. O sea, eh, a raíz de, de las cámaras de videos eh, que, que ubicamos en la Mercado Marina, en el boliche, teníamos una referencia de uno de los sujetos y se hizo la. Eh, cuando hacemos relevamiento. Golpeamos la casa de uno de ellos, de la casa donde nos ubicamos, y sale uno de ellos que los reconocemos como, como que estaban en, en el video, y ahí se, se produce la pensión a raíz de lo que ¿Cómo es? estaban? ¿Y ¿Qué qué estaba Ellos estaban durmiendo. cierta se ¿Cómo? ¿Cómo estaban? No, no, se sorprendieron que nosotros, que estemos ahí que esté la policía en la casa. ¿No sabían por qué iban? ¿No sabían por qué iban a la casa? No, no, se... estaban tranquilos, o sea, como que se mantuvieron todo el tiempo y además en el momento que hicimos la aprehensión, que, que bajó el, el fiscal en turno, que, que estuvimos eh, con ellos, que trabajó policía científica, eh, siempre se tuvieron eh, tranquilos, se reían, o sea, estaban... ¿Y el momento Pensé de la bien. zapatilla cómo fue? ¿Vos puntualmente tenías la zapatilla y No, no, dijiste eso de lo, quién encautó, es? lo cautó policía No, planteó? eso no sé porque eso lo hizo la policía científica, nosotros estamos fuera con los... ¿Qué? En el lugar se secuestran prendas de vestir, la zapatilla, y bueno, y yo por directiva de la fiscalía, al otro día de la aprehensión, eh, hago... con anuencia, fui con la dueña de la propiedad, hicimos otro nuevamente y secuestramos más prendas de vestir, con más zapatillas... No, uh, no se cansaba la vista, pero bueno, después eso no sé el resultado de ¿A la... ellos no están golpeados? ¿Alguno de ellos golpeado? No, te tenían eh, marcas, hematomas. En y, la cara, en las manos. Y en, en, sobre el cuerpo, sí.